Edilenia Arias, Juan Antonio Arias y Ana Antonia Arias, todos residentes en una comunidad del municipio de Nagua, denuncian que Arismendi Enríquez Arias, quien es sobrino y nieto de los denunciantes, se encuentra prófugo de la justicia luego de que le disparara a dos miembros de su familia y asesinara a otro por problemas de tierras, según los denunciantes. La eh, problemática es que Arismendi Enrique Arias eh, hace, hace cinco años que fue y me dio un tiro a mí y le dio un tiro a, a Efigenia Aria y a, a Alcide Aria Morey, a, a Enicón Molinillo, Los Rieles. Y volvió de nuevo otra vez y a José Antonio Aria no le han hecho justicia, no han hecho justicia. Juan Antonio Arias dijo que a pesar de cumplir con el proceso legal y de lo grave de la acusación, aún las autoridades no han dado con el paradero de su sobrino. A ellos, ellos se le puso la querella en Agua, pero ellos no le hicieron caso a eso, porque ellos parece que tienen algo por supuesto, de que no quieren hacer nada con él, porque tienen una abogadita ahí, que la una abogadita que tienen ahí, hija de un, un hija de diamandito, que él era abogado también ahí. Según sus declaraciones, el presunto autor de la muerte de uno de sus tíos, con frecuencia visita la comunidad en donde viven junto a otras personas armadas, por lo que se sienten amenazados. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.